Bueno, qué pena que seas tan infeliz. Ve a tu cuarto a pensar en lo que tienes y no en lo que no tienes. Oh. Mm. Tú eres el único que me entiende aquí. Creo que la vida sería perfecta sin vos, y Megan. Dime... ¿No puedo tener una familia a la que le agrade? Ay. Quisiera huir. Si tuviera dónde ir. ¡Oye! ¡Sí tengo! La invitación está abierta. Amor, <risa> fue Gracias, Ana. Gracias.